Viernes de la 29 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede, hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas por tu adversario y presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que nos te lleven ante el juez, el juez te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús Jesús concluye las palabras sobre su segunda venida o parucía con un fuerte reproche a sus contemporáneos. Muchos de ellos tienen la habilidad de predecir qué tiempo habrá al día siguiente con solo observar el aspecto del cielo o la dirección del viento, pero no conocen ni saben interpretar la voluntad de Dios respecto al Mesías. Ellos ven y oyen a Jesús y sin embargo aún no advierten que con su venida ha llegado al final de los tiempos es decir, la última etapa de la historia de la salvación, conforme a lo dispuesto por Dios. Pero los judíos no tenían vista para interpretar el tiempo presente y reconocer en Jesús el enviado de Dios, a pesar de los signos milagrosos que le hacían. Jesús le llama hipócritas, porque si has visto, pero no quieren creer. Es necesario, por tanto, tomar una decisión. Esto significa juzgar por uno mismo si se rechaza o aprueba al Mesías enviado por Dios. Pero hay que responsabilizarse de todas las consecuencias, teniendo presente que seremos sometidos al juicio de Dios. Ante este juicio final de Dios, el ser humano se compara con el que es llevado al tribunal acusado de algún delito. Este es el último momento en que puede ponerse de acuerdo con su acusador para evitar que lo condenen y encarcele. Una vez que el juez da la sentencia, no hay ninguna posibilidad de volver atrás. Así ocurre mientras el Señor no se haga presente. Aún es tiempo de saldar las cuentas con Dios y los hombres para que el juez nos encuentre en paz y reconciliados y su juicio sea a favor nuestro. El no querer ver los signos no era exclusiva de los contemporáneos de Jesús. Hay algunos más muy hábiles en algunas cosas, y necios y ciegos para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 Husano. ...a los importantes, hábiles para lo humano y obtusos para lo espiritual. Cuando Jesús se queja de esta ceguera voluntaria, emplea la palabra kairos para designar el tiempo oportuno, ocasión de gracia, momento privilegiado que si se dejan escapar ya no vuelve. Nosotros ya reconocemos en Jesús al Mesías. Pero seguimos tal vez sin reconocer su presencia en tantos signos de los tiempos, personas y acontecimientos que nos rodean, y que si tuviéramos bien la vista de la fe, serían para nosotros otras tantas voces de Dios. El concilio Vaticano II invitó a la iglesia a que supiera interpretar los signos de los tiempos. Ingaudio en Gaudium Espes 4 las voces y signos de su presencia en este mundo, por ejemplo, las ansias de libertad que tienen los pueblos, la solidaridad con los más injustamente tratados, la defensa de los valores ecológicos de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos, la revalorización de la mujer en la sociedad y de los laicos en la iglesia. Hoy muchos son muy inteligentes para conocer muchos misterios de la ciencia, pero muchas veces nos, nos pasa desapercibido el Dios del amor, que día a día nos da muestras de su presencia entre nosotros y nos invita a vivir en él. Se habla hoy mucho de, la, de catástrofes, de violencia, corrupción, etc. Son signos que nos hacen ver que el pecado solo lleva a la destrucción. Debemos pues estar atentos. Dios nos habla, su palabra es y ha sido y será siempre la misma. Que el Señor los bendiga.